Hola ¿qué tal, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Yo soy Vivi y el día de hoy les traigo un nuevo video Pues bueno, como dice el título aquí arribita o por aquí abajo también se los voy a dejar El día de hoy el video se trata de The Power of Makeup o el poder del maquillaje Pues bueno, vamos a comenzar porque este video va a ser un poquito largo Voy a comenzar aplicando mi primer, este caso es el de neutrogena Shine Control Y ya lo apliqué en este caso en la mitad de mi rostro Voy a pasar hacia mis cejas y lo primero que voy a hacer es peinarla. Luego voy a tomar este kit de ELF. Ahora voy a tomar este corrector de LA Girl, que es el pro Conceal HD, High Definition. Y es en el tono beige Y ahora con el corrector vamos a perfilar después de, esto voy a toma, después de esto voy a tomar una brocha para corrector que en este caso es esta de abón Ahora voy a estar tomando este primer de LA Girl, que es el Pro Primer XD, y lo voy a estar aplicando en todo mi párpado móvil. Y lo voy a estar desvaneciendo con una brocha sintética. Ahora voy a estar utilizando esta paleta de sombras, Smoky Palette de Cold Sands. Y voy a estar utilizando esta sombra que está aquí con una brocha que es para difuminar de forma angular. Primero formando el arco debajo de mi ceja. Y luego haciendo una V. Y luego, no sé. Ahora voy a tomar una brocha para difuminar. Que en este caso es esta. Y voy a estar difuminando el trazo que ya hice ahorita tratando de subirlo un poquito más arriba ahora voy a estar tomando mi sombra café chocolate con una brocha de punta más centrada para la sombra no sé cómo se llaman estas, pero es igual para difuminar y lo voy a estar aplicando en el área de la cuenca Nuevamente tomo mi brocha para difuminar Y difumino este trazo Nuevamente voy a tomar el primer de l Acro Y lo voy a aplicar en el espacio que no hemos aplicado nada Ahorita con mi dedo Y ahora voy a tomar esta brocha de cabello natural Y voy a estar tomando esta sombra en color verde Y lo voy a aplicar sobre el primer que ya habíamos aplicado de esta forma, a modo toquecitos. Y nuevamente tomo un poco de café con la misma brocha que lo apliqué antes. Y nuevamente tomo mi brocha para difuminar. Ahora vamos a limpiar el exceso. y haciendo una línea diagonal ahora voy a tomar mi corrector de L.A. Girl Pro Conceal extiendo nuevamente en el tono naranja y lo voy a aplicar en mi ojera y en mis pecas ahora voy a estar utilizando mi base de Revlon la naked en el tono 260 caramel voy a estar tomando nuevamente mi corrector mi nariz en el puente y voy a estar aplicando este polvo de Milani que es mineral en el tono whole, whole Beige 105 con una brocha circular para polvo o no sé el nombre correcto de esta brocha, si tú lo sabes déjalo en los comentarios ahora voy a estar tomando mi polvo de MAC y lo voy a aplicar con una brocha para polvo Ahora voy a estar aplicando mi delineadora en gel, que es este de Maybelline Air Studio en el tono, en el tono Black is Black. Ahora vamos a estar aplicando eh, nuevamente el café chocolate con una brocha angular en las pestañas inferiores. Ahora también voy a estar aplicando un poco de negro sobre el delineado que realizamos. Voy a aplicar un poco de rímel para unir mis pestañas con, las pestañas, con la pestaña postiza. Ahora voy a estar utilizando mi polvo para contornear, este es de Jordana, justamente dice, y voy a estar utilizando esta brocha angular, y lo voy a aplicar debajo de mis pómulos. De una forma... Ahora voy a aplicar mi rubor, en este caso es el de Bisu. Después voy a estar tomando Después voy a estar tomando iluminador, este es de Santí Y es el Mineral Blush and Bronzer Y voy a estar tomando este tono aquí Que es como un tono champaña Voy a estar utilizando Este labial que es el de NYX El Butter Gloss Y eso es todo Por el maquillaje Pues bueno, ese es el maquillaje de hoy, el poder del maquillaje y noten obviamente la diferencia de mi cara sin maquillaje y mi cara con maquillaje. Espero les haya gustado, ya saben que pueden dejar sus comentarios aquí abajo. Les agradezco demasiado, demasiado a todas las personas que siempre me dejan un bonito comentario y a las personas que se han estado suscribiendo. Ahorita llevo 419 suscriptores y estoy muy muy feliz en serio y les traigo una pequeña sorpresa cuando lleguemos a los 500 suscriptores. Y también quiero mandar un saludito a mi amiga Ale Queen, que conozco de Jabo de tu radio latina, que también están aquí abajito de la cajita de información. Que también están aquí abajito de la cajita de información para que veas si lo sigas, sintonizas la radio, esa radio es hermosa, y pues, para que escuchen buena música. Y pues bueno, mi amiga Ale me retó ja, a bailar esta canción, porque no le mandé los saludos, querida, que sean tus saludos cumplidos. Y pues, como no puedo a la cajita, así decidí grabarlo y bailar aquí un pedacito. Esas son las, las canciones que no me gustan. <risa> No sé que no sé qué, ¿Qué decir a esto porque en serio estas canciones no son para mí, pero bueno. Me haces bailar música que no me gusta. Yo no sé bailar, no soy, te... yo no bailo. También quiero mandar un saludo así enorme, grandísimo, grandísimo a mi amigo Cristian. Cristian, te quiero demasiado, eres un amor hombre, en serio, muchas gracias por estar platicando conmigo todo el día. Espero que veas este video. Pues bueno, ya saben que los invito a seguirme en mis redes sociales que están aquí abajito en la cajita de información. Al igual que suscribirte si te gusta el contenido de mi canal. No olvides dar, no olvides dar like si te gustó también este video. Y pues bueno, por el momento ha sido todo, nos miramos en un próximo video, que tengas bonito día, o bonita noche, o bonita tarde, nos miramos después. Bye.